Quise hacerlo pero no será hoy, tengo tanto miedo de ver que no Soy capaz de terminar con esta vida, el dolor no se olvida, busco otra salida Mejor, me cansé de ser siempre el perdedor, estoy harto de llorar por rencor Las cicatrices no sanan si lo dejo para mañana, ¿cómo llegaré a la Tomaré una pala y desenterraré mis alas Que se jodan los que podían los pondré de malas Una oportunidad con eso me basta para acertar esta bala ¿Cuántos años todo esto me ha dado felicidad? La meta no es lo importante cuando lo sabes disfrutar ¿Quién quiere el suicidio cuando tienes serenidad? Solo basta con ver de otra forma la vida para tener paz que perdí Pues todo esto sí, me ha da dado felicidad La meta no es importante cuando lo sabes de escuchar ¿Qué quiere el suicidio cuando tiene serenidad? Solo basta con ver de otra forma la vida para tener paz